Bienvenidos a la presentación del libro 15 de septiembre de 1821, La desvinculación del reino de Guatemala y la oportunidad perdida. Y para iniciar, quiero agradecer a la Universidad Francisco Marroquín y al señor Guillermo Montano por haber patrocinado esta publicación. Como también quiero agradecer al Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín, quienes organizaron esta actividad. Y también agradezco a todas las personas que nos están escuchando desde Facebook o YouTube. Mi nombre es Andrea Pineda y en esta ocasión seré la moderadora de este evento. En el presente año eh, 2021, eh, las naciones de Centroamérica celebran el bicentenario de aquel proceso histórico llamado independencia. Dicho evento no debe analizarse como un aconte acontecimiento aislado que tuvo un lugar solo un día en nuestra historia. Y de eso se trata este libro. Aquí el autor, a través de de una lectura que debo reconocer bastante amena, hace un recorrido que inicia desde los antecedentes de la firma del acta, poniendo en contexto tanto las características de la monarquía hispánica como las características propias del Reino de Guatemala. Y partiendo de ahí, analiza esa reunión donde finalmente se firma esa desvinculación del Reino de Guatemala con la monarquía española. Terminando con los eventos posteriores del 15, al 15 de septiembre y obviamente sus consecuencias en estas tierras. Para este conversatorio tenemos la participación de tres voces expertas en el tema. Empezamos con David Hernández, eh, que él es el autor del libro. David es profesor de la licenciatura en literatura y del diplomado en arte del Renacimiento y Barroco en la Universidad Francisco Marroquín. Imparte cursos de historia en la Universidad del Valle de Guatemala. Obtuvo la beca Erasmus en Italia y tiene una licenciatura en historia y un máster en educación y formación de profesorado por la Universidad de Murcia. También obtuvo un máster en historia y antropología por la Universidad Complutense de Madrid, España. También tenemos eh, la participación de José Cal, quien tiene un doctorado en historia y estudios humanísticos por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla y un postdoctorado en Historia Moderna en la Universidad de Valladolid, en España. Sus estudios de investigación están centrados en las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Guatemala, durante el régimen liberal, y en el desarrollo de la historiografía e historia intelectual de Guatemala de los siglos XIX y XX. También contamos con el doctor Alberto Gálimo, quien es catedrático y director del programa de doctorado de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene un doctorado en Arquitectura por la Universidad Europea de Madrid y una licenciatura en Historia del Arte y Arqueología por la Universidad de París I, Panteón La Sorbonne. También fue director académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid y director de Exploraciones sobre la Historia y de la Casa Pópeno, situado en Antigua Guatemala. Ha publicado numerosos libros y revistas sobre patrimonio histórico. También les recordamos a todas las personas que nos están viendo que pueden ir colocando en el chat sus preguntas o comentarios de lo que estaremos hablando el día de hoy. Presento a David, a quien le tengo una pregunta. A ver, David, cuéntanos, eh, ¿qué te trajo a ti a estudiar eh, un tema que aparentemente ya ha sido profundizado y, que, y qué vicisitudes eh, encontraste al darte cuenta de que existen términos mal empleados en torno a este hecho histórico. Eh, buenas tardes, Andrea. Eh, muchísimas gracias. Eh, para mí es un placer tener este espacio para poder eh, platicar un poquito de historia de Guatemala y de, de este libro. Eh, por supuesto, de, de estar junto a José Cal y Alberto Garín, los referentes, sin duda. Y bueno, eh, realmente la inquietud de por qué escribir, por qué investigar un poco sobre este 15 de septiembre de 1821 eh, pues me surgió cuando llegué aquí a Guatemala, yo hace seis años que llegué aquí a Guatemala eh, yo venía con un título, con una, bueno, con una maestría que pensaba ampliar, de antropología, a doctorado, por el camino cambié hacia historia y la curiosidad me surgió, pues, estos 15 de septiembre que salíamos a celebrar con eh, guatemaltecos y que yo, pues, eh, con la inquietud que, que siempre he tenido, pues, quería saber qué que, que había sucedido el 15, por qué se celebra eh, o se conmemora cada 15 de septiembre, pues, ese, esa independencia. Y la, la verdad que, pues, eh, pocas respuestas obtuve, más allá de que era el Día de la Independencia, que se había independizado de España... Bien, y eso me, me generó una serie de dudas, porque primero pues yo sabía que como tal España no existía en ese momento, entonces dije, bueno, pero ya partimos de algo que, que históricamente es erróneo, bien, esa idea de que la España actual es de la que se independizó Guatemala. Eh, después investigando un poquito más, eh, nos damos cuenta de, de lo que sucede inmediatamente pues a los meses, de, de ese 15 de septiembre, de cómo pues eh, las autoridades de eh, Guatemala y Centroamérica, pues, eh, deciden unirse al Imperio Mexicano, ¿bien? después cae el Imperio Mexicano y ahí es cuando pues, ya se trata de hacer un, un nuevo estado, una nación, en Centroamérica, lo cual, todo esto me generó, pues, esa incertidumbre de, bueno, el 15 de septiembre es muy importante, por supuesto, pero creo que es necesario contextualizarlo, que, que se sepa realmente qué pasó esa fecha, que por supuesto es muy importante, insisto, pero tratar de desligar un poco eh, esas ideas bien, que, que, que se han venido pues, manteniendo, eh, de, de que es ese día, bien concreto, el 15 de septiembre, y ya se independiza Guatemala y Centroamérica, y que lo hacía de una España, bien, con esa idea de que se era opresora, de que se era colonialista, bien, que trato pues, un poco, a través de la evidencia histórica, pues, de refutar y poner en, en contexto bien, adecuadamente la importancia del 15 de septiembre como inicio de un proceso muy complejo Bien, pero que, eh, por supuesto que, como muy bien has dicho, pues que no se puede reducir solo a un día, bien, al 15 de septiembre, sino que tiene una proyección pues bastante más larga. Bien. Y entonces también me preguntabas en relación a, a la terminología empleada, que si independencia, que si desvinculación. Y aquí es algo muy interesante cuando se hace investigación, porque eh, en ese momento, los contemporáneos, eh, siglo. 19 sí utilizaban el término independencia con una idea política muy clara que era tratar de asimilar lo que estaba sucediendo en Hispanoamérica con lo que ya había sucedido en Estados Unidos y entonces tratar de buscar ese apoyo internacional justificando que la misma situación era la de las 13 colonias de Norteamérica con eh, Hispanoamérica. Bien, entonces es muy interesante cuando uno pues es capaz de leer y también leer entre líneas cómo pues, la propaganda política, igual que hoy, sabemos todos bien eh, lo importante y desarrollada que está en la época también, por supuesto, y cómo había una ideología y una carga política muy fuerte eh, al, a la hora de emplear el término e independencia, que eh, ahora, con el paso del tiempo y a la hora de investigar, eh, creo que no, no, nos, no es adecuada y nos conduce a, a una malinterpretación al considerar que la situación de Hispanoamérica, y en este caso, de Guatemala era la misma que la de las 13 colonias. Entonces, mi intención o mi, o mi idea con cambiar un poco en vez de independencia, desvinculación, es eh, reflejar que, que hay una diferencia importante, que eh, el Reino de Guatemala y Guatemala dentro de esta monarquía hispánica no tenía la misma condición que las 13 colonias eh, de Norteamérica que propiamente iniciaron pues, o dotaron de, de, un, de una concepción política moderna, a ese término independencia, haciendo referencia a lo que hicieron las trece colonias. Entonces, hay una evidencia histórica de que Hispanoamérica, y el caso de Hispanoamérica era muy, muy diferente al caso de las trece colonias de Norteamérica. Okay, muchas gracias, David. Eh, a mí me encanta leer a Pierre Nora con esto de la memoria y la historia. Que como esos conceptos antagónicos ¿no? y justamente me recordó mucho de eso mientras leía el libro. Entonces, a esto llegamos a una segunda pregunta para el doctor Alberto. A ver, cuéntenos ¿por qué el mejor término para hablar sobre lo que sucedió el 15 de septiembre de 1821 sería desvinculación y no utilizar la palabra independencia? Bien, pues eh, muchas gracias Andrea por... La pregunta y por la presentación. Eh, yo en realidad lo que puedo hacer es referirme a lo que muy bien explica David en su libro, donde nos recuerda la construcción política de esa monarquía hispánica a la que él se estaba refiriendo. Esa monarquía hispánica que desde nueve años antes de la independencia, la constitución de Cádiz, eh, se define como las Españas de los dos hemisferios. Eh, en ese momento ya hay una eh, realidad jurídica que viene a refrendar una estructura que se remonta al siglo XVI, cuando los europeos llegan a América, donde está claro que hay una especie de país único que comienza en los Pirineos y termina en Tierra de Fuego o parte de California y acaba en Andalucía. Entonces, estaba ante un país único que se descompuso. Se descompuso en el largo periodo de esa creación de las repúblicas hispanoamericanas pero hemos de pensar que lo que va a ocurrir mmm, en el caso del Reino de Guatemala y de Guatemala en específico, en esa fecha casi mágica de 1821, pero ya digo, es algo que arranca en 1809 y se va a prolongar hasta 1830, es que van a surgir al menos 16 países nuevos. Eh, los conocemos, bien México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, hasta Chile y Argentina, pero el número 16 es España. España tal como la concebimos en la actualidad, en el siglo XXI. O sea, cuando hubo que trocear el pastel, no es que haya un pastel mayor del que se caen unas guindas, que son las repúblicas panamericanas, sino que el pastel se trocea por completo y entonces eh, se crean, ya digo, 16 países nuevos. Si ustedes hacen las cuentas, hay más países panamericanos, pero no, no aparecieron todos en ese momento. O sea, no aparece Cuba, no aparece Puerto Rico, no aparece Panamá, no aparece eh, la República Dominicana, por ejemplo. Entonces, lo que, lo que estamos viendo que estaba ocurriendo en este momento en el caso del Reino de Guatemala, en torno a este fecha de 1821, es que se está descomponiendo ese gran pastel que era la monarquía hispánica. Y aquí me voy a permitir eh, 30 segundos para recordar que estábamos ante una realidad histórica que correspondía a un modelo, a una tradición medieval, pactista, una cosa que remonta incluso a los orígenes del Reino Hisparagodo, pero que la escuela de Salamanca, un tipo como Francisco Suárez del siglo, a finales del siglo XV, perdón, siglo XVI, eh, lo vuelve a recordar, está basado en un pacto que los habitantes de los diferentes territorios que gobierna un rey establecen con ese rey. Y entonces, por eso existe un reino de Guatemala, como existía un reino de Nuevo León, un reino de Nueva Vizcaya, eh, toda la multitud de eh, eh, nombres, topografías que encontramos por toda Hispanoamérica, pero también en Europa, donde hay un reino de León, un reino de Castilla, una corona de Aragón, con un reino de Valencia, un reino de Aragón, un reino de Navarra, porque es la reunión de todos esos territorios, con el conjunto de sus súbditos, los pues que han hecho un pacto. Eh, eh, con su soberano para convivir todos juntos. Y tal como explica David en la respuesta que nos ha dado a, a, hace un momento, uno de los problemas que tenemos en estos mal llamados procesos de independencia es que de alguna forma en las gentes que están protagonizando estos procesos hacen tabla rasa de esa historia que ellos conocían, de esa tradición hispana, de esa tradición que, como digo, también había explicado la escuela de Salamanca y no quieren ver la estructura que había generado esa monarquía hispánica en los últimos tres siglos. Quieren ver una estructura diferente, quieren leer el mundo en el que están viviendo de una manera diferente y quieren, como dice David, imitar ese modelo que tenían las 13 colonias de Estados Unidos. Entonces, muy rápidamente, acabo de comenzar mi respuesta hablando de las Cortes de Cádiz. Eh, Guatemala, como el resto de Hispanoamérica, no son colonias de la monarquía hispánica, son entidades territoriales de mismo nivel que las que había en Europa. Y prueba de ello es que en las propias cortes de Cádiz, los diputados que acuden a Cádiz, algunos son de la península ibérica, de las coronas de Castilla y Aragón y otros muchos son diputados que llegan de América. Hasta el punto que en un momento dado de las sesiones, incluso el que preside las cortes es la Razabal vale, el diputado guatemalteco. Entonces, claro, es muy difícil hacer creer... Que estábamos en el mundo del reino de Guatemala antes de 1821, en una situación de colonias, como podían ser las 13 colonias. O sea, ustedes no pueden imaginarse a un Benjamin Franklin o a un George Washington yendo al Parlamento de Londres y sentarse allí para presidir las sesiones. Y sin embargo, estamos viendo a la Razabal yendo a Cádiz y sentarse en el puesto del presidente de las cortes. Entonces, no es un modelo colonial y sin embargo, en esta supuesta independencia nos quieren hacer creer que es un modelo colonial. No se produce una independencia porque lo que hay es a partición de gran pastel que es la monarquía hispánica, pero es lo que quisieron hacernos creer desde ese momento, porque es la mejor forma de justificar el nuevo modelo político que se va a establecer, que curiosamente y es algo que David explica muy bien en su libro, ni imita la tradición hispana ni copia el modelo anglosajón que a lo mejor se ha ido un poco bien, un poco mejor, sino que incluso toman un modelo diferente, es el modelo de la revolución francesa que ha terminado con un caudillo militar que es Napoleón, que ha tomado el poder absoluto y es lo que va a ocurrir en estos procesos de independencia en el río Guatemala y en el resto de Hispanoamérica. O sea, no se trata de acabar con la tiranía de la metrópoli que oprime a las colonias, sino de descomponer la monarquía hispánica y que cada pedacito suelto de esa monarquía cae en manos del caudillo militar de turno. Muchas gracias, doctor Garín. Eh, sí, en efecto, eh, a mí me encantó mucho estas partes de que, inclusive, ¿cómo deberíamos de llamar a la monarquía católica, no? O sea, la monarquía hispánica, que eso inicia con los reyes católicos y ya luego si pudiéramos hablar de una monarquía española, pero eso ya es con la Constitución de Cádiz, o sea, años después. Entonces yo creo que este libro muy bien explica todos estos procesos y estas terminologías que que en algún momento eh, están er erróneas. Entonces, para pasar con el doctor José Cal, quería preguntarle que, hasta qué punto este modelo galicano que hablaba el doctor Garín, eh, tomado después de, la después de la desvinculación con la monarquía española, se impone dentro del modelo de la Ilustración del siglo XIX. Aprovechando que usted es totalmente decimonónico. Que ahora es la invitación del colega David Hernández de la Universidad Francisco Marroquín para conversar sobre su interesante libro. Esta es una pregunta compleja, ¿no? Pensar cómo ese modelo de estados máximos, ¿no? Propio el galicanismo es el que prevalece dentro de las transformaciones políticas, ¿no? Que experimenta Centroamérica en estos años. Eh, en definitiva, creo que hay que ir un poco más atrás y entender eh, dos cosas, ¿no? Lo primero es de que se desarrolla eh, en, en toda esta parte de lo que eran los dominios, las posiciones los territorios que, que pertenecían a la monarquía hispánica, un proceso de transformación que va desde esas líneas que muy bien mencionó Alberto de, de lo que fue el municipio castellano, que después se transforman en provincias y posteriormente se transforman en estados. Más allá de pensar un modelo, las élites centroamericanas lo que hacen es movilizar sus recursos de manera que puedan emanciparse un poco de todo ese dominio político político, Comercial que estaba en crisis por la invasión napoleónica y posiblemente adoptar un modelo político que permite esa emancipación, pero al mismo tiempo a ellos conservar el control sobre los recursos y el control sobre el poder político. ¿no? Entonces, en este sentido, en definitiva, el proceso de Cádiz fue muy importante. ¿Por qué? Incluso ahora uno de los, de los aspectos que más se están relacionando en este momento es el trienio liberal. ¿Por qué? Porque el trienio liberal, cuando se establece la constitución gaditana, permite a las poblaciones que pertenecían a estas posesiones de la monarquía hispánica ejercer una serie de libertades ciudadanas que les va a llevar a un cambio en las pertenencias a la comunidad política, ¿no? Hablar de una ciudadanización, hablar también de una autonomía municipal. Y ese concepto de autonomía municipal es muy importante, pues es que va a dar lugar a posteriormente a todas estas ideas de que esas provincias no a partir de la autonomía del municipio se conviertan en naciones y por otro lado también eh, las élites sobre todo las de origen eh, peninsular y los criollos ven un vehículo muy importante en estos cambios políticos para preservar esa autonomía pero por otro lado los sectores medios y los indígenas ven también la posibilidad del, del municipio denunciar de también este, este anhelo de poder tener un ejercicio distinto de libertades políticas y de cambiar sobre todo algo muy importante que son las culturas políticas, al punto como lo ha demostrado bien Sonia Alda Mejías, que eh, en este proceso la participación de las comunidades indígenas es muy importante porque a tenor del ejercicio de sus libertades ciudadanas preservan la autoridad tradicional de la comunidad, y este es un punto muy importante, entonces aquí es en lo que estamos asistiendo es a un proceso de transformaciones, donde vamos desde ese pacto del municipio castellano a las provincias que posiblemente se transforman en, en estados, todo lo que se ha vertido pues también tiene que ver con dos cuestiones muy importantes que tanto han mencionado David y Alberto sobre imprecisiones y errores históricos, creo que tienen que, se deben y que tienen que ver con dos cuestiones, el nacionalismo en la historiografía centroamericana esa perspectiva estrictamente nacional para hablar de la gran gesta no independentista y por otro lado cuando se habla de colonia creo que es también una influencia muy importante de una corriente del marxismo en la historiografía, ¿no? donde se centra mucho en ese concepto del colonialismo interno y externo, pero en realidad lo que estamos asistiendo es a un proceso de transformación muy complejo donde perviven aspectos de la cultura del antiguo régimen con la formación de culturas políticas modernas, ¿no? yo creo que ese es un poco el proceso complejo que se está describiendo aquí, creo que David lo aborda en el libro, entonces eh, hay una prevalencia del, del modelo eh, galicano estados máximos, es una influencia que está presente ahí, pero creo que es muy importante el trienio constitucional gaditano en la redefinición de lo que son las pertenencias a la comunidad política y la formación de esa pretensión, creo yo, inacabada todavía, de formar una cultura política moderna en Centroamérica. Muy bien, muchas gracias, doctor Cal. Entonces vamos a continuar ya con unas últimas preguntas que sí si me gustaría saber. A ver, David, por favor, cuéntanos, ¿por qué crees tú, que eh, por qué considerarías que todo guatemalteco debe leer este libro sobre la independencia? Eh, bueno, pues eh, porque la historia siempre es interesante, so, pues ya por descontado. Y después, bueno, porque trata sobre una de, de las fechas, pues más emblemáticas que, que ha sido utilizada desde el siglo XIX, como pues aquí en Guatemala, y en buena parte de bueno, Centroamérica, bien como fecha máxima, bien de, eh, de la independencia. Entonces, un poco la idea es eh, con este libro cambiar un poco el discurso. En tratar de cambiar un poco ese discurso que viene pues, eh, manteniéndose desde el siglo XIX, que, por supuesto, en España ya se ha hecho, en México ya se ha hecho, y que creo que es oportuno también pues, traer aquí a Guatemala, por supuesto, con lo importante que fue pues, el reino de Guatemala dentro de la monarquía hispánica, para evidenciar precisamente ese, ese otro pues, discurso que es más histórico. Pues, en este libro, bien... Eh, está exento de esa carga tal vez romántica, de esa carga nacionalista, bien, eh, propia de, de Guatemala para irnos a, a la evidencia histórica y de un modo pues aséptico tratar ¿bien? de explicar exactamente qué sucedió el 15 de septiembre. No se trata de decir que, que no pasó nada el 15 de septiembre, que nos han engañado, no, ¿bien? porque también he hablado con otros compañeros, bien, amigos, les he presentado el libro, entonces no nos independizamos, bueno, la idea no es esa, no es que yo venga ahora bien a cambiar todo ese discurso, se trata de colocarlo en su contexto sin esa carga pues, eh, romantizada o nacionalista en que elevó bien, a, pues, a una fecha pues, eh, mitológica prácticamente el 15 de septiembre, que fue importante, pero que por supuesto pues, marca un inicio, como hablaba eh, Alberto, de, de esa descomposición del mundo hispánico más que una independencia y por eso que a día de hoy pues el sentimiento un poco generalizado sea de que, que hay que celebrar, si tenemos que celebrar algo, eh, hay muchas opiniones de que si se independizó para que nada cambiara, entonces no hay una independencia, entonces sí hay en un sentimiento pues un tanto generalizado de incertidumbre sobre ese 15 de septiembre, precisamente por esto, porque pensamos que es un día, que es una independencia, que es un hecho concreto y la evidencia histórica nos demuestra todo lo contrario. Entonces, cuando tratamos de dotar a esta fecha de ese romanticismo, de esa carga nacionalista, es cuando, pues históricamente, encontramos que, que, que hay choques, bien, y que hay algo que no cuadra. Entonces, eso es lo que hemos venido arrastrando y seguimos arrastrando hasta el día de hoy, bien, eh, y bueno, pues en este año que se conmemoran esos 200 años de, de la independencia, bien, que pues realmente es eso, o sea, saber qué sucedió, ese, ese contexto puramente histórico, eh, saber, por supuesto, qué era la monarquía hispánica, y aquí pues quería incidir un poco, porque estamos empleando dos términos, bien, unas veces es monarquía hispánica y otra es monarquía española, bien, no es que nos estemos confundiendo, no es que utilicemos términos indistintamente, sino que hay un porqué de decir monarquía hispánica y monarquía española. ¿Bien? Un poco la monarquía hispánica va desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX y propiamente monarquía española se, se autodenomina esta monarquía hispánica con la constitución de Cádiz, que ya es la constitución política de la monarquía española, con ya ese elemento nacional que era nuevo en el siglo XIX. Bien, entonces también para que veamos que si tratamos de profundizar un poco, pues ya como que se va complicando todo un poquito, pero eso es lo interesante de, de hacer investigación y ver, como decía José y Alberto, que no son cosas ni sencillas, ni blanco o negro, ni un acontecimiento que ya es eh, pues, resolutivo, sino que es bastante más complejo. Y entonces es muy importante entender de ese 15 de septiembre, a, a, antes, bueno, pues el 14, el 13, a qué, de, de, qué, de qué formaba parte ese reino. Primero, ¿qué era el reino? ¿Cómo se entendía el reino de Guatemala? Y segundo, ¿de qué formaba parte? Y luego, como muy bien dice Alberto, bien, cuando envían diputados a las Cortes de Cádiz y la rajaban, las llega a presidir. Bien, que, que rompe o sea, ese argumento de una colonia explotada que casi sin representación, bien y, y vemos que, que no fue así. Entonces, un poco la importancia de este, de este libro considero que es esa, tratar de dar un argumento ya puramente histórico, tratando de superar ese romanticismo y ese nacionalismo propios del siglo XIX, bien, que marcaron esta tendencia, y pues evidenciar, Bien, a la luz de las fuentes históricas, pues, ¿qué era y qué fue lo que sucedió realmente pues, en el Reino de Guatemala el 15 de septiembre de 1821? Gracias, David, por tu, por tu respuesta. Eh, y bueno, Alberto, también te hago la misma pregunta. ¿Por qué consideras que todos los guatemaltecos deberíamos de leer este libro? Eh, bueno, retomo las ideas que ya hemos estado compartiendo David, José y yo, y más... De especial las que ha contado la David, eh, puede parecer extraño para los que nos estén escuchando por primera vez, porque a lo mejor hay quien ya ha podido escucharnos a algunos de nosotros en alguna otra intervención previa debatiendo este tipo de temas, puede parecer extraño eh, el hecho de eh, ciertos términos que teníamos asimilados y que parecía que formaban parte de la eh, epidermis histórica de Guatemala, tratemos de desmontarlos. O sea, ¿cómo que Guatemala no es una colonia? Entonces no tenemos arte colonial, por ejemplo. Eh, ¿Cómo que no hubo independencia? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en 1821? Entonces, eh, el libro de David, a pesar de su brevedad, eh, como creo que muy bien ha indicado Andrea al principio, primero es ameno de leer, es fácil de leer, pero sobre todo, aunque tenga esa brevedad, sí trata de explicarnos la necesidad de matizar todos esos términos que hemos asumido. Habrá quien diga, pero oiga, es que esos términos incluso fueron contemporáneos a los acontecimientos. Me estaban engañando los próceres eh, de la patria. Eh, no, eh, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que no es eh, extraño que una sociedad en un momento dado no sea capaz, una parte de esa sociedad, de hacer una lectura correcta del mundo en el que, en el que se están desarrollando. Y voy a poner un ejemplo muy rápido. Eh, quizás en Guatemala han podido escuchar eh, este, estos indultos que ha hecho el gobierno español a los políticos que participaron en el referéndum ilegal para la independencia de Cataluña. Y si han tenido ocasión de seguir las noticias, habrán visto que eh, una de las soluciones que se proponen para poner fin a las peticiones de los nacionalistas, no solamente catalanes, otros nacionalistas que juegan en España, vascos, gallegos y demás, es un término que parece mágico, que solo con pronunciarlo pudiera ser la solución para todo, que es convertir España en un Estado federal. Entonces, ¿qué es un Estado federal? Un Estado federal es la reunión de una serie de territorios que comparten eh, ciertos elementos en común mínimos en un gobierno central que por lo general va a tener en esencia solo dos actividades que es la defensa, el ejército y la representación exterior, pero que el resto de eh, competencias que dependerían de ese gobierno central están totalmente delegados en los Estados Federados. Entonces, los Estados Federados son los que se encargan de recaudar el dinero, de los impuestos, de distribuirlo, de su sanidad, de su educación, de su cultura, de sus policías locales, de su justicia y todo lo demás. Entonces, claro... Cuando uno escucha esta solución del Estado federal, uno piensa, hombre, bueno, pues en un país como la España 2021, con sus tensiones nacionalistas eh, de algunas partes del país, la solución puede ser un Estado federal. España, en 2021, es un Estado federal. Ya está. O sea, no hay que crear un Estado federal. O sea, la solución en España no es un Estado federal. España ya es un Estado federal. Solo que, en lugar de copiar la terminología propia del mundo anglosajón de que hablan de estados federales, en España es un país formado por comunidades autónomas. ¿Y por qué se llaman comunidades autónomas y no se llaman estados federados? Porque hemos apelado a la historia propia de este territorio, donde ya existían unas construcciones eh, autónomas, unas construcciones entre comillas federadas, que son las comunidades autónomas de y tierra medievales, y se ha tomado ese nombre. Entonces, eh, si cuando se hace la Constitución de 1978, los redactores de la Constitución, en lugar de poner la palabra comunidad autónoma, hubieran puesto Estado Federal, nadie tendría dudas de que España es un Estado Federal. Pero como los padres de la Constitución Española de 78 consideraron que parecía más lógico eh, respetar una tradición histórica, que es la de las comunidades de Villa ¿De acuerdo? Porque además es, es precioso en el caso de, de, de las que mejor los distritos tienen son las juntas de, de, de las castillas. Entonces son las juntas de comunidades de Castilla y León. O sea, reconocen que no es una sola comunidad, sino es la junta de todas ellas. Bien. Además, el término junta en sí es muy lindo. Lo conocemos en español por ayuntamiento, el ayuntamiento donde se juntan los ciudadanos. Entonces, ¿es posible que en 2021 un porcentaje importantísimo de los españoles y a lo mejor el porcentaje es que sé si yo, un 80%, no son conscientes de que hay un Estado federal? Sí, es posible. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque verán muchas películas gringas donde ya hablan siempre de los estados federales y como en España se dice estados federales, pues piensan que no es lo mismo. Entonces, ¿hay un problema de comunicación por parte de la administración pública de hacer entender que España es un estado federal? Sí, hay un problema de comunicación quizás interesado. Quizás hay mucha gente que eh, tiene esos intereses de seguir vendiendo un producto que ya se ha adquirido, bien, porque de esa manera tiene ciertos réditos políticos. Entonces, vamos a conseguir que España... Entonces, ¿Está usted diciendo que en España hay comunidades autónomas que lo único que tienen en común con el resto de España es el ejército y la representación exterior, las embajadas? ¿Está usted diciendo que en España hay territorios que tienen plena autonomía hasta el punto de que ellos recaudan sus impuestos, los impuestos que recaudan solo se gastan en sus territorios, tienen policía propia, tienen idioma propio, tienen bandera propia, tienen educación propia, tienen sanidad propia? Tienen... Sí, en España los hay. Al menos dos tienen todo, menos el ejército de las embajadas, que son el país más y Navarra. Y el resto no han llegado al 100%, están al 90%. ¡Ah! Ese es el 10% que falta. Ya, pero es que si ustedes miran los Estados Federales Alemanes, los Estados Federales Alemanes tienen 50% de las competencias. Los Estados Federales de Estados Unidos tienen 75%. O sea, no hay ningún Estado Federal en el mundo que tenga un grado de cesión de competencias del gobierno central hacia los gobiernos federales del nivel de España. Y sin embargo, insisto, en 2021, con internet, con la capacidad de informarnos sin ningún problema, con el acceso a las comunicaciones como jamás ha habido en la historia de la humanidad, un porcentaje altísimo de los españoles y probablemente la mayor parte de los que no son españoles que nos están escuchando ahora, nos han dado cuenta que España es un país federal, de los países con un grado de federalización más importantes que en el mundo. Entonces, si eso ocurre en 2021, ¿qué podía pasar en 1821? entonces en 1821, donde el acceso a la información es muy reducido, donde la capacidad de generar discursos manipulables es más sencillo, donde la gente que realmente utiliza esos discursos es un grupo muy, muy, muy limitado, pues puedo inventarme términos que no se corresponden a la realidad. Entonces puedo hablar de colonia, puedo hablar de independencia, de la misma manera que 200 años después podemos hablar de el Estado Federal como la gran solución a los problemas nacionales eh, que vivimos hoy en España. Pues es lo que tenemos que ser conscientes y es lo que David nos reclama, o sea, no aceptemos gratuitamente ese primer texto con el que nos enfrentamos a la historia. Sentémonos a ver qué es lo que realmente nos vamos a encontrar a la hora de entender la realidad de esa Guatemala del septiembre, de ese reino de Guatemala en septiembre de 1821. Pero incluso eh, el doctor Kahl ha lanzado una idea interesantísima, el poder de los municipios, el poder de los cabildos, que eran los que realmente administraban eh, América, desde California hasta Tierra de Fuego. Cuando estamos hablando del poder de los cabildos, lo que estamos haciendo ver es que los virreyes pues hacían lo que podían, pero si los cabildos no ofrecían apoyo, los virreyes hacían poco. Hasta el punto de que esos llamados procesos de independencia de Hispanoamérica, que es algo que también David trata de hacernos ver, eh, dependerán del poder de los cabildos para que un cabildo se imponga sobre los demás o para que cada cabildo siga su vida propia. Entonces, Ejemplos donde un cabildo se puede imponer sobre el resto en Chile. Entonces el cabildo de Santiago se logra imponer sobre el cabildo de Concepción y logran un país unificado. Ejemplos donde los cabildos eh, logran cierta independencia respecto a la capital del reino, el de Nueva Granada. Entonces el cabildo de Santa Fe de Bogotá no fue capaz de imponer su autoridad a los cabildos de Caracas o de Quito y por eso se separa Venezuela y Ecuador. Pero ojo, cabildo de Quito sí se impuso al de Guayaquil. Por tanto, Guayaquil comió chucho y no hizo su propio país. Ejemplo de territorios donde eh, los cabildos lograron tener más una fuerza equiparable al de la capital del reino, Centroamérica. Guatemala no fue capaz de evitar que los cabildos poderosos de San Salvador, de Comayagua, de Cartago, de León o de Granada se separaran y se crearan las repúblicas centroamericanas. Solo hubo una parte que sí lograron controlar, que es Quezaltenango. Esa sí que no la perdieron. Pero el resto sí. Luchas entre cabildos. Eso es la verdadera historia de cómo qué que está ocurriendo en septiembre eh, de 1821 y es algo que David también nos va a explicar. Entonces, fuera de las colonias, fuera de la independencia, pensemos cómo funcionan los cabildos y gracias a la lectura del libro de David entenderemos todo este curioso rompecabezas. Gracias Alberto. También no podemos dejar a, al doctor José Carl sin la misma pregunta. Entonces, por favor, ¿por qué consideraría usted que este libro, este libro debería ser una lectura para todos guatemaltecos? Bien, en un primer, en un primer sentido, creo que este libro es una eh, contribución, una contribución de revisión y de discusión sobre este concepto de, de independencia. Y creo que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en algún momento se pensó que al cuestionar la independencia solamente como efeméride o como hecho, no tenía historicidad, y no, sí la tiene. Aquí se está haciendo ese ejercicio de tratar de historiar lo que sucedió, más allá que efeméride, más allá que hecho, hablar eh, de la independencia como un proceso complejo. Y en realidad, eh, tengo que decir algo, ¿verdad? Eh, en la actualidad, en, en Guatemala y en Centroamérica se habla de la conmemoración del, del Bicentenario como que si no se supiese nada ¿no? sobre, sobre este proceso. Y es absolutamente todo lo contrario. Realmente en, en América Central se puede decir que hoy existe una escritura de la historia especializada en este proceso y que ha tenido un avance vertiginoso en menos de 25 años, eh, con un nivel de producción muy alto eh, y que nos ha permitido algo muy importante, la construcción de un modelo explicativo complejo de la independencia. Es un proceso visto ahora desde distintas perspectivas eh, que se ha cuestionado ¿verdad? en el momento en que empieza a verse como una ruptura en el momento que empieza a verse eh, también como una emancipación, en el momento que empieza a verse también como un movimiento en contra ¿verdad? de, de España eh, con un movimiento también de modernización de la cultura política con un movimiento donde también lo que estamos encontrando es ese trasvase de esa herencia del antiguo régimen, con regionalismos con nacionalismos, que al final es algo interesante Centroamérica consigue esa emancipación política y bueno, ya está todo dado para que esté unida, pues no se separó y tuvo un proyecto federal, ¿verdad? Efímero. Ahora, ¿esto por qué sucede? Porque ya antes venía todo este proceso de separación, de regionalismo, de suspicacia, ¿verdad? Sobre el dominio de Guatemala, por eso cualquier otro proyecto de integración que se quiso impulsar en Centroamérica no se llevó a cabo porque había una suspicacia siempre del dominio de Guatemala, incluso ya cuando estamos hablando del siglo XX cuando no digamos Justo Rufino Barrios, cuando quiere unificar Centroamérica por la fuerza, Estrada Cabrera lo quiere hacer también y es completamente rechazado. Entonces esto es muy interesante porque habla sobre la pervivencia de esos, eh, de esos valores autoritarios también en la cultura política, de esos valores centralistas, de estos caudillos que aparecen que muy bien ha mencionado Alberto. Entonces en realidad ahora nosotros tenemos unas narrativas extraordinariamente detalladas de lo que sucede. Ahora, ¿cuál es, el, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que la historia no forma una parte importante en la formación de la opinión pública sobre estos temas. Lo que se ha escrito, lo que se sabe, no tiene una presencia. Entonces, este libro es una contribución en esta dirección, pero también creo que tenemos un, un compromiso ¿no? en el sentido de que la historia tiene que ser conocida y entender eh, cuál es el legado. También del Bicentenario, porque uno de los grandes problemas, y con eso voy a terminar, es que a pesar de que yo soy decimonónico, solo hablan del siglo XIX y no hablan de la actualidad. Y ese es otro punto muy importante. ¿Cuál es el legado? O sea, ¿esto a qué nos ha llevado como sociedad? Y de eso se está hablando muy poco. Muchas gracias, doctor Carl. Y bueno, yo también quiero responder esta pregunta, ¿por qué deberíamos de leer este libro? Y bueno, porque yo siempre digo, eh, más historia y menos memoria. Y eso es lo que aquí nos ofrece David. Entonces, lo recomiendo. Entonces, para, ya pasamos al siguiente, al, a las preguntas y respuestas. Eh, iniciamos con una de, de Javier Álvarez. Él pregunta, bueno, él dice, la idea de la separación fue de los criollos y españoles que formaban el círculo importante de la sociedad. ¿Fue la desvinculación algo positivo para el resto de la sociedad? ¿Y quién le gustaría responder? Eh, bueno, pues, eh, si es una pregunta compleja, eh, yo creo que eh, para el caso del Reino de Guatemala es un acontecimiento que viene precipitado tanto por lo que sucede en la península ibérica, eh, con la la invasión napoleónica, pero sobre todo con lo que está sucediendo en el Virreinato Nueva España, bien, con Iturbide su proyecto del plan de Iguala, bien, que eh, pues deja desconcertados a las autoridades eh, guatemaltecas cuando pues, Iturbide dice que él declara la independencia de la América septentrional. Y claro, al decir la América septentrional está incluyendo el reino de Guatemala. y Entonces aquí las autoridades de Guatemala dicen, oye, pero ¿qué está pasando? Si a nosotros no nos han dicho nada y aquí bien, en México ya están declarando, bien, esa desvinculación, en este caso, del Virreinato eh, de Nueva España y el proyecto imperial de Agustín de Iturbide que pues llegó a ser el primer imperio mexicano, bien, entonces, más que una decisión, yo creo, vamos, eh, pues, una de una conciencia de buscar esa desvinculación, fue más ese, ese, ese un proyecto coyuntural, bien, que en el caso de las autoridades del Reino de Guatemala, pues, estuvo sumamente condicionado, por lo que sucedía en Nueva España, pero también, por supuesto, lo que estaba sucediendo en Sudamérica. Y Gadino Gainza, el jefe político superior de Guatemala, lo llega a decir, que no tenía sentido, bien, que Centroamérica, pues, el Reino de Guatemala permaneciera quieto mientras estaban, bien, pues, produciendo esa desvinculación en Sudamérica, se estaba produciendo en México, eh, bueno, lo que sería el Imperio Mexicano, y que ambos procesos mostraban interés porque Centroamérica, el Reino de Guatemala, no siguiera vinculado a esa monarquía española. Entonces, eh, más que como una decisión, eh, yo creo que fue pues eso, responder a qué estaba sucediendo, pues en el ámbito americano, por supuesto que tiene que ver con lo que sucedía en la península ibérica, pero que fue más coyuntural, de hecho la firma del acta del 15 de septiembre fue totalmente coyuntural, porque ya las autoridades, la mayoría se habían ido y se iban a retirar, la de la Diputación Provincial de Guatemala y la del Ayuntamiento de Guatemala, bien, y según si nos dicen las fuentes, pues la gente que acudió bien a la plaza, pues obligaron a esas autoridades que quedaban, que ya solo era la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, a que firmaran ese acta del 15. Bien. Entonces, bueno, más allá también eh, a la segunda pregunta, rápido, de si positivo o negativo, pues eh, no, no sé, o sea, no, no sé decir, yo considero que es algo que, que tenía que suceder por cómo estaba dándose todo, ¿bien?, Tal vez un proyecto, no sé, como la Commonwealth, ¿bien? podría haber sido algo muy interesante, que no se llevó aquí por lo que comentó Alberto, de ese, de ese cambio de discurso, de ese un poco de tergiversación histórica sobre esta España opresora, sobre esta tradición hispana que es mala, que nos ha oprimido y que tenemos que buscar otro modelo fuera. Bien, entonces, eh, si ha sido positiva o no, creo que estamos aún viéndolo a día de hoy. observación rápida, eh, provocativa. Han preguntado si la iniciativa la toman españoles y criollos y mi provocación es que, es que es un criollo. Porque tenemos un concepto rápido de que un criollo es un hijo de un español nacido en América y con eso simplificamos la vida un montón. Otra cosa es que a lo mejor el, el hijo de español nacido en América es de mamá americana o de papá americano y madre española. Con lo cual, eh, esa sensación de compartimentar la sociedad en grupos estancos que no tienen nada que ver entre ellos, hay que ser cuidadosos, ¿vale? Porque los criollos en esencia son mestizos. Pueden ser más claritos o más morenos, pero son mestizos. Entonces, no caigamos en esa dialéctica de hay un grupo de origen europeo que puede ser europeo-europeo, europeo-americano europeo, los criollos y un grupo de origen americano que van a ser mayoritariamente los indígenas, porque es una dialéctica que se corresponde, un poco, se corresponde un poco con la realidad. Y en realidad este, esta provocación que yo les estoy haciendo es decir, señores, un crío es un mestizo, un crío es, un crío es algo más, muy americano, mucho más americano que, que español, si tienen dudas sobre ello, vayan al mercado y pregunten a las señas que venden la carne cuando hablan de que esto es una gallina criolla, qué es lo que ellas entienden por gallina criolla. Porque la seña del mercado tiene clarísimo que cuando estamos hablando de crío, estás hablando de algo que es tremendamente americano. No es una especie de eh, español disfrazado, medio disfrazado americano, algo así. Pero realmente era por provocar, nada más. Gracias por sus intervenciones. Eh, pasamos a la siguiente pregunta. Nelson Quintenía nos pregunta desde Facebook: David, ¿qué descubrimientos encontraste en la construcción de tu libro? Bueno, eh, pues descubrimientos bastantes y eso es lo, lo interesante que cuando uno empieza a investigar empiezan a aparecer un montón, bien, de ramificaciones. Eh, primero, pues ese precisamente que comentaba de cómo se firma y quiénes son los que firman el acta del 15 de septiembre, porque yo pues, esperaba ver un montón de firmas y dije, uy, qué poquitas firmas. Y luego investigando, pues resulta que a la reunión acuden 53 autoridades y firman, creo que son 13, si no mal recuerdo es decir, oye, qué pasó? O sea, ¿por qué no firman ese, ese acta, bien, todas las autoridades centroamericanas? Y, eh, pues, vemos que, que efectivamente, pues, eh, no, no fue representativa, aunque las autoridades de Guatemala pretendieron hacer el acta del 15 de septiembre representativa de toda Centroamérica, bien, salvo, salvo eh, las autoridades de El Salvador y algunas, algunos municipios del resto de provincias centroamericanas, la mayoría dijo que no, que que quien le había dado autoridad a Guatemala para erigirse en la representativa de toda Centroamérica, que ya desde el mismo 15 de septiembre se había roto ese pacto con la monarquía española, ya no tenían un rey, por lo tanto ya no tenían nada que uniera a Centroamérica, Bien, entonces eso pues, es, es muy interesante, Bien, y otro de los puntos es esa pervivencia de, de lo hispánico, de tratar de entender qué fue la tradición hispánica, que como mencionaba pues, Alberto nos remitimos al periodo antiguo. Bien, de la península ibérica que habla pues de toda esta tradición del pacto, bien, de rechazo al tirano, de que el rey tiene que buscar el bien común si no, bien, el pueblo está legitimado a echarlo, bien, que luego se desarrolla con la segunda escolástica, por supuesto, entonces hay un montón de ramificaciones que por el tiempo pues no me puedo extender, pero tal vez esos dos puntos sean los más interesantes y que por supuesto requieren muchísima más investigación. Eh, hay una pregunta bastante interesante en YouTube, la hace José Álvarez. Él pregunta, ¿qué piensan de la frase, lo que logró la independencia fue la desintegración de Centroamérica? Bueno, rápidamente contesto que, que sí, que, que sí, se, se, se trató de crear un, un Estado-nación, esa República Federal Centroamericana, bien, que, que fracasó. Bien, precisamente por lo que mencionaba José Cal, que venía como ese resquemor, bien, de las provincias respecto de Guatemala y sobre todo, yo lo que defiendo es que Centroamérica, bien, tenemos la idea de que fue el reino de Guatemala, pero eh, se manejó pues, eh, muy, de manera muy autónoma en las diferentes regiones. Y que lo único que tenían en este caso en común, pues además de tener que tributar en, en Ciudad de Guatemala, pues era el reconocimiento del rey. Y mientras estuviera el rey, pues ellos iban a aceptar que caían dentro de la administración de eh, Guatemala con muchas salvedades, por supuesto. Y que después, bien, una vez producido el 15 de septiembre, al no tener la figura esa de rey, que era lo que unificaba a Centroamérica, pues se produce pues, esa disgregación que es lo que nos ha llevado hasta las repúblicas centroamericanas actuales. Muchas gracias David. Eh, agradecemos a Ligia Vindas por su comentario en Facebook que dice bien David estoy leyendo el libro y me ha parecido muy interesante. Y pasamos a otra pregunta de Facebook de Lisa. Ella dice gracias por compartir datos tan relevantes sobre la independencia. Luego del bicentenario de independencia, de conocer la historia y los datos que nos brinda el libro, ¿cuál es el papel de los guatemaltecos y cuáles son las acciones que se deben tomar? Yo creo que José debería responder esa pregunta. Sí, yo considero que es una, una pregunta que, que atañe no solamente a los ciudadanos, sino sobre todo a, a quienes se encargan de dirigir a los ciudadanos. ¿no? O sea, eh, por eso yo hablaba de la importancia del legado de la independencia. O sea, ¿a qué tipo de Estado nos ha llevado esa independencia? qué tipo de comunidad política? ¿A qué tipo de sociedad? ¿Realmente se consiguió, vamos a citar a Bentham, eh, hacer prevalecer el sentido de la mayor felicidad para todos, ¿no? Se consiguió ese ideal que tenía uno de los firmantes del acta, que era José Cecilio del Valle. O sea, esa es una gran pregunta. Eh, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que lo más importante es que en definitiva la historia informe las decisiones políticas. Decía el mismo José Cecilio de del Valle, la historia es la ciencia necesaria para saber gobernar. Entonces, el punto central aquí es cómo la historia puede informar las decisiones políticas, cómo la historia puede estar presente en la educación ciudadana, cómo la historia puede estar presente en el desarrollo de verdaderos valores ciudadanos dentro de la escuela, eh, de un despertar ciudadano también en el sentido de una reforma política profunda, o sea, hablar realmente de, de la idea de mejorar la sociedad, eh, la historia puede aportar mucho, pero el punto central también es cómo los ciudadanos nos movilizamos para buscar ese cambio ¿no? y no tener lo que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Con la crisis de instituciones, la crisis política, porque el punto central es también cómo esta emancipación política no solo nos llevó a una desintegración, sino que nos llevó, porque ese es otro tema también, creer de que Centroamérica por tener una historia común está destinada a integrarse. Eso no es así. Pero digamos eso nos llevó a una desintegración, pero nos llevó a una situación mucho peor, a la construcción de instituciones débiles. Entonces, ¿cómo podemos nosotros fortalecer instituciones para que intermedien los intereses de los ciudadanos? Son muchas cosas las que tendríamos que discutir, pero eh, ¿cuáles son las acciones? Creo que la historia tiene que informar las decisiones y las políticas públicas, para empezar. Muchas gracias, José. Eh, um, David, eh, Nelson Quintanilla hace una pregunta que yo también tenía la misma duda. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir el libro y si tuviste algún asesor? Ah, por supuesto, como asesor, aquí tenemos a Alberto Garín, que tuvimos arduas sesiones de corrección durante toda la pandemia, ya esto, algo que nos trajo, bueno, el estar encerrados tanto tiempo en casa. Entonces, era algo que yo venía rumiando pues desde hacía bastantes años, ¿bien? y que bueno, pues me decidí a escribir pues prácticamente desde que comenzó la pandemia y a eso me, me dediqué, a tratar de poner en orden toda la bibliografía, todas las fuentes que tenía y con la ayuda de Alberto Garín tratar de darle orden y aprovechar ese tiempo en el que no podíamos salir mucho, no podíamos eh, movernos mucho y estando en casa pues a escribir y a escribir y, y en ese tiempo fue, y por supuesto con, con la inestimable ayuda de Alberto. Tú sí aprovechaste la cuarentena. <risa> Así es. Muy bien. Y, por último tenemos a Ligia Bindas en Facebook que pregunta, por lo leído hasta el momento entiendo que de alguna manera Hispanoamérica sí tenía participación en algunas decisiones que se tomaban en la península ibérica, al contrario de lo que siempre se ha pensado, como cuando no se aceptó al rey que, se había, que había impuesto Napoleón, ¿es así? Bueno, aquí hay que entender que tenemos la sensación de que en España, en la península ibérica, se podían tomar decisiones sobre los territorios de la península ibérica eh, como si los ciudadanos de esa península ibérica fueran partícipes de esas decisiones. Es decir, el monarca que eh, tomaba ciertas opciones de subir impuestos o de eh, llamar a armas a los soldados o no lo hacía eh, con el consenso de todos sus súbditos de la península ibérica. Entonces, eh, es que el monarca, qué sé yo, Carlos III cuando negociaba algo le pedía permiso a los castellanos a los aragoneses o a los navarros para llevar a cabo sus acciones. Pero les pedía el mismo permiso que le podía pedir a los mexicanos, a los argentinos o a los chilenos. Poco. Entonces, no es que los americanos tuvieran una participación escasa en las decisiones que tomara el rey. Es que prácticamente ninguno de los súbditos tenía esa capacidad para pedirle cosas al rey. Pero esto no significa que estemos ante unas monarquías absolutas. Es que la propia capacidad del rey para tomar decisiones y llevar a cabo ciertas acciones es bastante limitada. Y de nuevo la importancia que ya había señalado José Cali, que yo había tomado, había también recordado en mi intervención previa, de los cabildos. O sea, el verdadero gobierno de toda la monarquía hispánica reside en los cabildos. Y las autoridades que están por encima de los cabildos... Hacen cosas, sean virreyes o reyes, pero muy limitadas. Entonces, no pensemos que hay un rey todopoderoso que manda por todas partes. Hay un rey que toma acciones, que cuando las toma las acciones casi nunca cuenta con sus súbditos, pero que además tiene poco que ver con sus súbditos, se dedica a guerrear por Europa. Pero la mayor parte de la gestión de la política de los territorios dependía de los cabildos. Y es ahí a donde hay que ir. Entonces, si cada una de las regiones americanas tenía cabildos a los que podía apelar, ahí estaba la, en la institución política más interesante. Muchas gracias, Alberto. Eh, ya por cuestiones de tiempo eh, vamos a ir concluyendo esta, esta presentación. Entonces, eh, y nosotros esperamos haber despertado la, la curiosidad de todos nuestros oyentes y tal vez estén preguntando, ¿verdad? ¿Dónde se puede comprar este libro? Y así que en el chat estaremos dejando dos enlaces, que es de la UFM Ediciones, donde podrán adquirirlo también una variedad de, de títulos. Bueno, y un enlace es con eh, recargo de envío y el segundo eh, ya va sin recargo. ¿Qué quiere decir que ustedes pasarían a recogerlo al campus? Entonces, eh, David, no sé si quieres decir alguna palabra de, para concluir. Eh, bueno, pues agradecer eh, a Andrea por la organización también, a New Media, Bien, por apoyarnos y por supuesto a José Cal y a Alberto Garín que para mí pues es un enorme privilegio que, que aceptaran y que estuvieran aquí acompañándome para eh, platicar un poco de historia y un poco en torno a este libro y pues, de todo corazón muchísimas gracias y bueno pues que espero que, que eso que como muy bien has dicho haya generado pues esta charla un poquito de, de inquietud bien que vean como dice José Cal que historia continuamente se está escribiendo aunque no llega al público general y que este libro que he tratado, como habéis dicho, que sea ameno, que no sea así tenso, histórico, bien, así muy, muy pues eh, pesado podemos decir, que, que se convierta en una lectura amena y que lleva a la reflexión. Muy bien. Alberto, ¿algunas palabras para concluir? Pues repito la idea de, de David. Creo que es una buena oportunidad de saber un poquito más sobre qué ocurrió ese 15 de septiembre de 1821 de una manera eh, amena y didáctica. Muy bien, José, eh, no sé si tiene algunas palabras para concluir ya esta presentación. No, pues reiterar mi agradecimiento por la oportunidad y celebrar la publicación de, de este libro, porque sí es importante que la historia llegue a distintos públicos, ¿no? y creo que este libro en gran medida lo va, lo va a conseguir, y con su título también eh, genera, creo yo, un interés, ¿verdad? sobre todo al hablar de de esta desvinculación, de esta emancipación como una oportunidad perdida. ¿no? Eso creo que genera también un interés en el público elector y es muy importante también eh, que se desmitifique un poco toda, toda esta fecha. ¿verdad? Sabemos muchas cosas, pero como lo dije antes, es importante que los historiadores también eh, planteemos nuestras ideas bajo distintos lenguajes, bajo distintos públicos y canales como este. Así que es una oportunidad de celebrar ¿verdad? Esta, esta posibilidad de conversar sobre la historia. Así es, muchas gracias. Entonces, a continuación les compartiremos un pequeño video con información sobre la UFM Ediciones. La libertad la vivimos y la experimentamos a través de la literatura. Ediciones UFM reúne a autores, obras y lectores para transmitir las ideas de la libertad por medio de una gran variedad de libros que puedes adquirir de la siguiente manera. Página web. Correo electrónico. Redes sociales. Nuestros libros están disponibles en versión física o en versión digital para Kindle. Puedes realizar tus pagos en enlace seguro, depósito o transferencia cuenta. Conoce, profundiza y comparte las letras por la libertad. Entonces Muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy, a David, a José, a Alberto, por acompañarnos en, esta, en este conversatorio y a todos quienes participaron de esta transmisión. Eh, como les habíamos dicho, ya estaremos compartiendo un video y los enlaces para que puedan comprar el libro a través de ediciones UFM. Y los invitamos a seguir nuestras redes sociales y conocer más sobre el Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín en, el, en la siguiente página web